bienvenida a Gabriela mármol estudiante de Mercadeo de Universidad. Salud y bienvenida a Contacto Diario. Gabriela. Muchísimas gracias. Primero que nada por abrirnos las puertas a nosotros y a ustedes eh, y a su audiencia. Espero que este contenido sea de bastante interés para toda su audiencia. Qué bueno. Así que de verdad gracias por estar con nosotros. Gabriela. Se aprestan ustedes como estudiantes de mercadeo a llevar a cabo esta vigésima novena versión de este Congreso de Mercadeo virtual. Háblanos un poquito de la importancia que reviste para ustedes como estudiantes de mercadeo y para todo que en este momento está viendo contacto diario sobre esta este importante evento que durante 29 años lleva Unive eh, haciéndolo. Claro que sí. Primero que nada, para los que no nos conocen y no conocen nuestro congreso, Mercadexco es un congreso internacional que realiza nuestra Universidad Iberoamericana UNIVE desde hace ya 29 años, como usted mencionó anteriormente. Contamos con la presencia de empresas tanto locales como multinacionales, como operación en nuestro país, eh, donde estas exponen lo que son todos sus productos y servicios, como también sus buenas prácticas en el área de mercadeo. Contamos también con conferencistas internacionales que exponen eh, hasta alrededor de lo que es todo un tema. Eh, cada año seleccionamos un tema totalmente diferente de lo que, en el área de lo que es eh, la vanguardia y la tendencia, en el área del mercadeo, y durante los tres días que dura nuestro Congreso, eh, todas las actividades giran en torno a lo que es este tema. Contestando ya lo que era su pregunta, eh, cabe recalcar que... Mercadexpo para nosotros y mercadeo, todo el área del mercadeo eh, tanto para nosotros como mercadólogos, como para eh, todos los que nos ven, ha cambiado muchísimo en este último año por esto es la importancia de comprender eh, genuinamente lo que es, vamos a decir que las nuevas tendencias cada año el consumidor cambia las tendencias cambian, nuevas innovaciones salen y para nosotros como mercadólogos, mantenernos en la vanguardia, es de suma eh, interés para, para cualquier empresa, no importa, no importa a qué se dedique su industria. Lo, lo, Gabriela, los temas, ya usted mencionó que invitados internacionales participan en este Merca, Mercadexpo, los temas que se van a tratar en este congreso. Así es, este año es completamente virtual y es organizado por nosotros los estudiantes de mercadeo, es abierto al público general, tanto para estudiantes, profesionales y empresas. Este año el tema que nosotros hemos seleccionado es el Connective Marketing. Connective Marketing con nuestro claim Getting Closer, el cual hace alusión a la conexión entre las marcas y los consumidores. Cómo estas conectan con su audiencia, cómo, cómo creamos esa, esa conexión genuina entre los consumidores y la marca. En 29 años que lleva este Mercadespo, llevándose a cabo, que lleva Unive, organizándolo, es la primera vez, asumo, ¿verdad?, que se hace de manera virtual por la condición que vive el mundo. Las expectativas que se han creado eh, este año para que pueda surtir y pueda llegar a esa eh, gama de espectadores que tienen ustedes esperando este megadespo. Así es, eh, para nosotros fue todo un reto montarnos en la modalidad virtual, ya que Mercadex fuera planeado hacerse totalmente presencial. Este, en nuestros 29 años, este es nuestro primer año completamente virtual. Un reto para nosotros como estudiantes y como universidad. Aún así, hemos mantenido todos los estándares eh, como años anteriores. Estamos esperando, a la, antes la virtualidad, la presencialidad, nos impedía eh, tener un cúmulo de personas porque eh, el espacio físico nos impedía tener eh, esta cantidad de personas juntas. Aún así, la virtualidad nos abre las puertas a tener una mayor audiencia, por lo que este año esperamos recibir mucho más personas que años anteriores. Entienden ustedes, Gabriela, que tal cual usted señala, pues en años anteriores, los 28 años anteriores que tienen llevándolo a cabo, que se ha, que, que se ha realizado, pues tal vez tienen esa limitación, ¿verdad?, de que menor cantidad de personas pues, pueda participar y pueda nutrirse de los temas tan importantes de marketing que se que, que, se, que se pueden que se dan. En este caso ya tienen una gama más amplia, que mayor cantidad de personas, estudiantes, pueden participar. ¿Tienen ustedes más o menos la idea de cuántas personas pueden hacer conexión en estos tres días que se llevará a cabo eh, Mercadepto? Claro que sí, estamos esperando un estimado de mil tanto estudiantes, eh, profesionales de diferentes áreas, empresas patrocinadoras, empresas interesadas en conocer cuáles son las nuevas tendencias entre universidades tanto locales como internacionales, colegios eh, tanto locales como internacionales a acudir a nuestro Congreso. Han hecho ustedes también así como lo están haciendo a través de la televisión, eh, por los diversos medios, ¿Ese contacto con los diversos colegios, eh, las instituciones educativas para que se sumen a, a, a disfrutar de este, yo voy a decir, mega, mega evento, mega congreso que realiza UNIBE cada año? Claro que sí. Eh, ya tenemos varios meses acudiendo a lo que son medios eh, presenciales como también medios virtuales también estaciones de, de, de radio y muchísimo más. A las a los colegios y universidades le llegamos también a través eh, de contenido virtual. Vamos a las clases, hacemos media tours, eh, juntamos con todo un equipo de estudiantes, un comité completo dedicado específicamente para colegios y otro para completamente a las universidades. ¿Qué busca UNIBE a través de ustedes como estudiantes de mercadeo eh, realizando este evento que ya eh, arriba a sus 29 años? Esa es una excelente pregunta, déjenme decirle. Merca, eh, ya a un nivel lo que logra con nosotros estudiantes de término del área de mercadeo es poder, vamos a decir, que demostrar que ya eh, casi graduando somos capaces de poner en práctica todas estas herramientas que nos han dado, vamos a decir, en la teoría en estos últimos tres años, eh, y pico de carrera, así que este es nuestro momento para poder destacarnos y poner en evidencia cuáles son nuestras capacidades como profesionales que estaremos entrando en unos meses en el ámbito laboral. Listo, ustedes como estudiantes de UNIVE a prepararse una vez se gradúen a ejercer el marketing en cualquier parte del mundo. Así es. Bueno, Gabriela, pues de verdad que nosotros agradecidos de que usted haya accedido a esta, esta interacción con nosotros, de verdad que es un placer eh, compartir con usted, desearle, claro que to sí. desearle todo el éxito del mundo, porque así como, como decimos nosotros, pues la plataforma que tienen ustedes de Unive le permite ejercer el marketing en cualquier parte del mundo, ya por la connotación eh, y el prestigio que se ha ganado Unive a nivel eh, del mundo como universidad. Claro que sí. Antes de concluir, queremos decirles que tendremos conferencistas internacionales excelentes. Contaremos con la presencia de Neil Patel, el creador de las cuatro herramientas SEO más importantes eh, a nivel internacional. Contaremos con la presencia de las chicas que se regalan dudas. Ashley y Leti son mexicanas, son las creadoras del podcast número uno de Latinoamérica, hablándonos sobre su caso de éxito. También contaremos con la presencia de Alexis García, Lead Video Producer de BuzzFeed y Perolike, una empresa dedicada a lo que es el contenido viral. Nos va a estar hablando un poquito más de esto. Tendremos también a Mati Encina, Angel Fonseca, hablándonos sobre el nuevo consumidor del 2020 y cómo, nos, y cómo las marcas y los consumidores deben adaptarse a, estas, eh, nueva, a esta nueva normalidad. También tendremos a Sandra Quintero, primera gerente de Facebook Colombia, eh, en el 2014-2016, como también muchos exponentes más, como Sebastián Cuenca, Daniel Marote, eh, a nivel internacional. También me gustaría recordarles cuáles son nuestros paquetes de precios. Nos pueden encontrar en nuestra página web como mercadexpo.com.do. Hemos creado mediante la, mediante la modalidad virtual diferente paquetes de precios debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Iniciamos con 4 mil pesos para los estudiantes de grado y postgrado de cualquier universidad. Esto incluye acceso a los tres días de nuestro congreso como también acceso a una certificación ya sea en social media o inbound marketing. También contamos con 5 mil pesos para el público general con este mismo paquete de beneficios y 7 mil 500 pesos, el mismo paquete pero con un bono con el derecho a rever nuestras conferencias hasta un año luego del evento. Así bueno. que estén pendientes a lo que son nuestras redes sociales, como Mercadexpo, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, para mucho más detalles sobre nuestro congreso y también eh, avisarles que se mantengan en sintonía en lo que es. Nuestro Mercadexpo 360, nuestras conferencias, vamos a decir que locales, que tendremos, que estamos ofreciendo desde ya, previo al evento. Ok, vamos a recordarle, Gabriela, la fecha de cuándo se va a llevar a cabo Mercadexpo 2020. Así es. Este, este año Mercadexpo estará dando lugar este 18, 19 y 20 de noviembre. Se pueden registrar mediante nuestra página web como mercadexpo.com.de. Muy bien, gracias Gabriela Marmo, la estudiante de marketing de la Universidad Iberoamericana, UNIVE, por participar con nosotros hablando de este vigésimo noveno congreso de mercadeo de manera virtual que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Gracias Gabriela por estar con nosotros. Ojalá y que, que concluyendo, terminando ya, graduando, podamos hacer contacto y tenerla por aquí de manera presencial, hablando de marketing. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio y compartir con su audiencia. Gracias, Gabriela. Nosotros vamos a una pausa y al regreso venimos con los comentarios y los principios.